¿Qué pasa gente? Espero que no se oiga o ya ¿sabes? Me cago en la puta. Espero que no se oiga mucho el viento, porque hace un viento aquí hoy tenebroso. Y lo siento mucho por la ropa y tirar, pero yo qué sé. Me acabo de levantar, estoy cansado. No está sucia ni nada, eh. Como veis está más o menos ordenada, menos la camiseta. Bueno, hoy traigo un nuevo tutorial. Tutorial, guía, consejos, no sé muy bien cómo decirlo. Este va a ser un poco más largo, yo creo. No sé. Como veis, tengo aquí un blog de notas puesto con mierdas. Me cambia la pantalla, eh. Os mola, o qué? es de cómo mejorar el competitivo de Fortnite. Hay mucha gente que está entrando ahora al competitivo de Fortnite. Eh, como siempre, vamos. En Fortnite siempre hay jugadores nuevos. Pero muchos amigos míos de Play, que se han pasado a PC a buenas horas, también os digo, están empezando a jugar los torneos de Fortnite. Y pues aquí os traigo un consejillo para la gente que os haga falta de cómo mejorar. Eh, como digo, yo siempre no, no soy ni dios, no soy ni, ni de los mejores jugadores de España, ni de, los de mi pueblo. <risa> Pero yo que sé, he jugado muchas horas, he sacado earnings, o sea, earnings es que hagan algún torneo de pasta. Entonces yo considero que si hagan alguno tengo bastantes bases para poder dar algún consejo a gente principiante. Y a gente que no es principiante a lo mejor también os sirve, pero no creo que tanto. Tengo aquí varios puntos, los cuales voy explicando poco a poco. Eh, primero la configuración. Eh, tenéis que tener una configuración, está claro, y unos hardware, por ejemplo, un teclado, un ratón, todo lo que os sintáis lo más cómodos posibles. La configuración eh, aparca mucho. Eh, la pantalla... Abarca los FPS que tengas, abarca la resolución que tenga, la accesibilidad, las binds que tengáis en las teclas, con qué teclas construís, etcétera. Esto yo no lo puedo explicar todo en... Eso necesitaría otro vídeo. Y no creo que lo haga porque es un vídeo muy aburrido, que no me divierte explicar mucho. Tal veces voy a intentar grabar el vídeo, tío. Se me está borrando todo el rato, macho. Me estoy cabreando, mazo. A ver, fácil. Lo voy a explicar lo más rápido posible. Tenéis que tener en cuenta la configuración que usáis. Si tenéis que cambiarla o si no, por eso en la descripción, como yo no sé la configuración tuya, que me están mirando en este vídeo, yo no puedo decirte si está bien o mal, así que os metéis en la descripción, que hay un link que pone ProConfig, y ahí tenéis la configuración de la mayoría de los jugadores profesionales, que se actualiza diariamente además, porque pongo la pierna aquí, bueno, me gusta. Se actualiza diariamente además Y ahí podéis tener una base de cómo poner vuestra próxima configuración Además de que tenéis componentes, pantallas y todo el rollo Para saber lo que utilizan ellos eh, Siguiente Después de poner vuestra configuración Estar cómodos con una configuración Con unas binds, etc eh, Tenéis que tener en cuenta cómo jugáis O cuáles son vuestros puntos fuertes Vuestros puntos débiles ¿Vale? ¿Eso cómo se hace? Simplemente jugando y siendo sinceros con vosotros mismos Si sabéis que sois malos ruseando no vayáis a rusear Y si sabéis que sois más buenos... Apuntando que construyendo, en vuestro entrenamiento bajáis lo que os dé eh, muy bien y sumáis lo que os dé mal. Y esto viene intercalado con lo siguiente. Hay que hacer un horario de juego, un horario de entrenamiento, un horario de todo. En entrenamiento yo os recomiendo eso, que entrenéis vuestros puntos flojos más que los fuertes. Mucho creativo, hay muchísimos mapas de creativo para entrenar el aim para entrenar, es que ya no nos hace falta ni el COVAX, ni nada, hay COVAX dentro de Fortnite, o sea, no nos hace falta gastaros el dinero para un programa para mejorar la puntería, ya lo tenéis dentro del juego todo, se lo ponéis en Youtube eh, mapa creativo para mejorar puntería, mapa creativo para mejorar construcción, mapa creativo para mejorar edits eh, mil cosas menos el games hostia, que os lo explica menos el game sense que eso lo explicar ahora cómo mejorarlo todo lo demás lo tenéis cómo mejorar el game sense? que eso es eh, vuestra visión de la partida hay dos formas de hacerlo dos formas muy claras y dos formas que tenéis que hacer todos los días en vuestro horario una de las formas son las reviews que no sepa lo que es esto es visualizar partidas por así decirlo no sé cómo es la traducción literal de las siglas pero es mirar partidas de jugadores profesionales por ejemplo, cuando acabéis de entrenar todo y de hacer las cosas que voy a decir ahora luego, por la noche os pidéis una cervecita, aquí en el posado de Spider-Man, lo ponéis, un cigarrillo, lo que fuméis, si no fumáis mejor, <risa> os lo ponéis aquí, os tumbáis tal, y a ver vídeos, o a, a ver directo más bien, diría yo, con una libretica, y os vais apuntando los puntos que vais viendo que va haciendo. Por ejemplo, os ponéis a Buga, que es el campeón del mundo actual, y decís, chas, pues Buga jugando solos ha hecho esto, y tenéis que como... Los exámenes del instituto ponían justifica tu respuesta. Igual justificáis por qué Buga ha hecho eso. Así vosotros entendéis el método de juego de Buga. Cualquier otro jugador. Entonces, una vez habéis hecho ya vos reviews, que esto yo diría que tendría que ser el 60%. Sesen... No, 60% no. Eso es lo que dice Lucas Rojo, que es lo que quería aquí decir. 60% me parece mucho. Y hay mucha gente que lo hace. El 60% de tu tiempo jugando Fortnite lo dedicas a vos reviews, me parece mucho. 40% diría yo. Pero yo, como ya sabéis, no soy entrenador ni mierda. deberían de hacer más caso a Lucas que a mí, eso está claro. Pero yo doy mi opinión. 40% vos reviews. Sí. Eso es una forma de practicar el gamesense. La siguiente forma de practicar el gamesense, y además practicas, edit, eh… Todo, que eh, Practicas todo y además, practicas la cosa más importante para los torneos, los nervios. Art, screams privadas, cosas de estas que se hacen… En servidores como de 1 T1, Atlantis, o Screams, todos estos putos servidores que hay, que, es que ya me aburren los tantos que hay. Mejor forma de practicar todo para un torneo. Pero todo. O sea, si yo he dicho que el 40% son bot reviews, el 30% por lo menos, o otro 40%, tienen que ser estos, las screams. Es en el sitio donde más vais a aprender, donde vais más a manejar vuestros nervios, etcétera, etcétera. En la descripción os dejaré un par de canales, o a lo mejor solo el canal de Campaso, porque yo creo que es la persona en España inigualable en, en Screams, está todo el día hosteando, podéis meter y practicar en dúo, en solo, en trío, hace de todo tipo. Ahí ya tenéis vuestra configuración sabéis vuestros puntos fuertes o vuestra forma de juego. Habéis hecho vos reviews habéis practicado en scrims ya veis que tenéis un buen nivel y decís pum, esta tarde hay una cash cap, voy a jugarlo ¿Qué tenéis que hacer? Tenéis que concentraros de que esto no va a dar de comer, ¿vale? O sea, el Fortnite no te paga la merienda, ¿vale? No tenéis que estar nerviosos como si fuese a jugar la Eurocopa esto no es el mundial de que ganó España ni nada tío esto es una partida en tu puta casa cuatro putos niños rata, y tengo que dejar de decir tacos que, que no te va a dar nada o sea que vosotros jugar tranquilos eso es lo primero pensar que no no perdéis nada ni ganáis nada simplemente estáis jugando practicando y mejorando y tenéis que explotar vuestro nivel al máximo no vale nada que la arranques o el arranques en arena o en jugando las customs y tal Dáis de hostia, si sabéis los putos amos y luego llegáis el torneo y por los nervios no hagáis nada. Sabiendo vuestro método de juego, que es lo que he dicho en el primer punto, si sois bueno ruseando, si sois bueno jugando safe, tal, tenéis que plantear la primera partida. Yo, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Y esto es lo que tenéis que hacer vosotros. Vosotros tenéis que justificaros a vosotros mismos para entender por qué queréis hacer eso y por qué os vendría mejor. Yo no puedo dar consejos generales. Bueno, sí, os he dado una tabla para seguir, pero no os puedo dar un consejo general a ti porque yo no sé cómo juegas tú. O yo no sé el contrincante que te va a tocar. Yo voy a poner mi ejemplo. Mi ejemplo. Yo considero que juego muy mal mid game, juego bien late y juego bien early. O yo, yo si juego mal mid game, la primera partida no puedo ir W ya Muerte. ¿Por qué? Como hacen los jugadores profesionales que sacan 30 kills. O sea, si a mí se me da mal rusear. No voy a sacar muchas kills. Lo más seguro es que me maten. Pero se me da muy bien early. Entonces ahí puedo pensar yo que puedo sacar bastantes kills. ¿Qué puedo hacer? Jugar la primera partida, tirarme a una ciudad más o menos concurrida. Jugar el early lo mejor que pueda y luego jugar safe. Pues no. Yo por ejemplo no hago eso. Yo en mi cabeza me he justificado una forma y he pensado, bueno, si yo entro 15 minutos más tarde, los que han entrado en la primera partida y siguen con 0 puntos, porque Fortnite empareja por puntos, son porque han muerto early Y si han muerto early Es porque no son muy buenos early O porque, ya sabéis Esto es un Battle Royale del 50% suerte Han tenido mala suerte Y han muerto Entonces yo ya tengo una ventaja Sabiendo que yo juego muy bien el early Que voy a pegarme con gente Que ya se ha muerto un early Entonces tengo yo la ventaja De que ellos ya están nerviosos Ya están cabreados Porque han muerto un early No se les da a lo mejor Muy bien jugar el early Si han muerto en la anterior partida Entonces yo voy a tener una ventaja De, de, de habilidad O de conceptos aprendidos Contra ellos que ellos a lo mejor no tienen. Nosotros tenéis que plantear eso en la cabeza: cómo jugar el torneo, cómo hacer las partidas, cuántos hot drops hacer. Hot drop, para que no lo sepa, es tirarte una partida a muerte en la primera ciudad que haya. Pues a lo mejor tenéis 10 partidas y tenéis que hacer. Yo también fomento mucho esto, y esto es un consejo que os doy también: intentar jugar todas a late. No hagáis. Yo he visto mucha gente que juega tres partidas late, una hot drop. Tres partidas late, una hot drop. No, no, no, no, no, no. Todas late y ya cuando queden 15-20 minutos empezáis con los hot drops, porque la gente va a estar haciendo lo mismo. Entonces, si tú juegas un hot drops, sales vivo del hot drop y se ha matado en la mitad de la partida, en, en, en dos minutos te van a estar dando tops. Joder, te puedes salir 10 minutos antes, has pillado tres tops y te piras para casa con ocho puntos más simplemente por hacer los hot drops cuando la gente está haciendo los hot drops. No tengo mucho más que deciros, simplemente eso, que tenéis que recapacitar con los puntos que os he dado. Ponerlos en marcha y, ruidosos y ruidosas, por favor, clasificaros para un torneazo o algo, etiquetarme de y decirme, escúchame, ruidos, te sigo, tío, y mira, eh, estoy clasificado que a mí me llena de orgullo que mi gente se clasifique y se a buenos tops. Son las cosas que yo utilizaba antes en los torneos, como ya sabéis, muchos ahora mismo no compito a ningún torneo así, por así decirlo, pro. de contenido, estoy en directo todos los días, tendréis el link ahora, por aquí en la pantalla lo pondré. Estoy en Twitch eh, a juego for eh, juego Valorant, eh, juego de juegos, hago drunk streams, eh, charlando, eh, reacciono a vuestras mierdas, o sea <ríe> Paso más tiempo en directo que, que, que durmiendo. Como un hipopótamo, que duermo Hasta que, el cuerpo, hasta que el cuerpo me pida, duermo. Bueno, pero que no me enrollo más. Un besazo, descansar, os quiero, practicar, ganar y yo qué sé, hasta luego.